Ahora te verdad. ¡Ay, no te <tose> va! ¡Por corazia arriba dos! ¡Ay, corazia arriba dos! ¡Ay, corazia arriba dos! ¡Ay, corazia arriba dos! ¡Ay, corazia arriba dos! ¡Ay, corazia arriba dos! ¡Ay, corazia arriba dos! ¡Ay, corazia ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, corazia dos! ¡Ay, ¡Ay, ay ay